Everybody todos to trust your consciousness. necesitan confiar en su conciencia. El maestro Lui nos va a guiar a todos the field. a un campo de, de superconciencia y our para continuar mejorando nuestro sistema inmune y para transformar y hacer desaparecer todo tipo problems. de virus y problemas. Okay. Teacher Lee. Bienvenido, teacher, maestro Lee. Hello, Hola a todos. Hello, teacher. Hola. Hola a todos. el maestro Wei nos ha guiado a crear un campo de chi muy poderoso ¿han podido sentirlo? este campo de chi es un campo de conciencia y de chi de alto nivel que crea un gran poder y como nos ha contado ya Maestro Wei, puede sanar todas las enfermedades y puede limpiar todos los coronavirus y todos los VIH. En ese campo de Chi, creo Pienso que la mayoría de las personas se pueden sentir muy felices. Se pueden sentir muy bien. Y si nosotros cerramos los ojos, puedo ver que la mayoría de las personas pueden sentir que su cuerpo físico ha desaparecido. En nuestro campo de chi, nosotros podemos sentir sensaciones muy buenas de chi, un estado bueno de chi. Quizás algunas personas puedan pensar... Que yo soy principiante y no puedo sentir el campo de Chi. Por eso vamos a hacer un pequeño juego. Por favor, pongan las manos frente a la pantalla, mostrándolas al maestro Liu, que soy yo. El maestro Wei y yo vamos a dar buena información juntos. Vamos a enviar Chi a tu mano derecha. Solo mantén la mano derecha y relaja la izquierda. El maestro Wei y yo daremos información de que la mano derecha se vuelve grande. Los dedos de la mano derecha se vuelven largos. Cerramos los ojos y sentimos que el chi va a través de la mano derecha. El campo del, del chi va a través de la mano derecha. Ahora, Abrimos los ojos. Follow me. Y síganme. This point to point together. Ponemos los puntos de las muñecas juntos. Your palms. Cierren las manos, las palmas. Your right finger longer. ¿Qué tal los dedos de la mano is derecha están más largos? Sí. If you have change. ¿Pueden sentir cambios? Uh, sí. Okay. Si es así, hagan uh, ok con la mano. <laughs> okay, okay. Bien, gracias. So is uh, the great power. Entonces esto nos demuestra el gran poder de nuestro campo de Chi. Ahora pueden bajar las manos. Es un juego muy pequeño, pero es muy interesante. A través de este pequeño juego, nosotros podemos sentir el campo de chi. Bien. Vamos a comenzar nuestra práctica. El maestro Wei nos enseñó un método muy importante. Join the consciousness field. ¿Cómo unir las conciencias en un campo de chi? ¿Lo recuerdan? ¿Lo recuerdan? El maestro Wei nos enseñó. Era como encender lámparas de luz. Your consciousness did just like a light. Y el estado de conciencia era como luz. Merge Nuestros estados Then de conciencia se fundían juntos. A very y podemos formar así... Un campo de conciencia muy poderoso, muy puro. Y en ese campo de chi, tu cuerpo y todos los cuerpos parecen desaparecer. All change into qi. todo cambia a chi en nuestra práctica i suggest your Sugiero que primero, si, si pueden, olviden su cuerpo físico. Como nos enseñaba el maestro Wei, el cuerpo se vuelve luz. Es una manera sencilla. Por favor siéntense erguidos. body. Relajen todo el cuerpo. Relajen la cabeza. from deep inside desde lo más profundo the head change into chi la cabeza se transforma en chi you can imagine the head change into li Pueden imaginar que la cabeza se transforma en luz. Se funde en el campo de Chi. Relajamos el cuello. El cuello se transforma en chi, se expande hacia afuera. Se funde en el campo de chi. Relajamos el pecho y la espalda alta. Desde lo más profundo se transforma en chi, vacío. Todo se vuelve brillante. Como si fuera luz. Uh, don't move your eyes. no muevas ¿Sí? los ojos your eyes close. mantenemos los ojos cerrados The eyeball seems in... Forward. el globo ocular se enfoca hacia el frente. El globo ocular se mantiene hacia adelante y mantén el globo ocular relajado. Cuando los maestros te dicen que te relajes o relajes una parte del cuerpo, una buena manera de relajarse es no mover los ojos. Solo usa la mente. Algunas veces el maestro Wei nos dice que usemos el estado de conciencia para observar las sensaciones especiales. No se trata de mirar. Relajamos el pecho y la espalda alta. Solo usa tu estado de conciencia. Oh. Change into chi empty. Todo cambia, chi vacío. Your at the lower back. Relajamos el abdomen y la espalda baja. Desde lo más profundo, into cambia todo allí. Cambia a luz. Si no puedes experimentar bien el chi, tú puedes probar a imaginar que todo se transforma en luz, pero lo mejor es que se transforma en chi, relajamos toda la columna vertebral y la médula espinal. Incluso cuando abrimos Nobody los ojos, can see your back. nadie so, puede ver su espalda. Just feeling Así que solo siente, observa. La médula espinal, la columna vertebral, los nervios, el sistema nervioso, se relaja. Relajamos las piernas y los pies. Your legs and feet. Relajamos From las piernas y pies desde lo más profundo. Change into Cambia a chi vacío. Your shoulders and arms. Relajamos los hombros y los brazos. From deep inside. Desde lo más profundo. Or into qi empty. Todo cambia a chi vacío. ahora relajamos todo el cuerpo desde la cabeza a los pies desde el interior al exterior nuestro cuerpo cambia a chi o cambia a luz merge se funde con nuestro poderoso campo de chi guiado por el maestro Wei el campo de chi el maestro lo guía In our field. Pero para que tenga un gran poder, necesita que todos en el campo de Chi se fundan juntos. Parece que todo el cuerpo desaparece, se transforma en chi y se funde en el campo de chi. Los practicantes de alto nivel pueden sentir y experimentar que se funden con el universo más puro. Pero debemos saber que el universo no es el universo normal, que incluye la Tierra, planetas, sol, otras estrellas. En nuestra mente, el universo lo experimentamos como el gran vacío. En el universo no hay nada, ninguna cosa que sea física. Si podemos sentir ese estado, felicidades. En el universo puro, en el gran vacío puro, nuestras conciencias aún están aquí. No hay nada Any change. Leader any transform. Puede controlar cualquier cambio y cualquier transformación. El Maestro Wei le llama a esto estado Ming Yue. Ese estado es diferente a dormir o al estado de estar cansado. En este estado nuestra mente se vuelve cada vez más y más clara. El maestro Wei, yo y todos en el campo good de information Chi, together. vamos a dar buena información de forma unificada. In fiat, en nuestro campo de Chi, our mind nuestra mente very clear, se vuelve very muy clear. clara, cada vez más clara. experimentamos un estado de conciencia muy y elevado y al que llamamos y yo en ti in our qi field, en nuestro campo in our de chi en nuestro estado de conciencia pura Damos buena información. Todas las enfermedades han desaparecido. También podemos decir que el dolor desaparece completamente. Aquellas cosas que tú quieres en este campo de chi se consiguen todas las enfermedades se pueden curar. Todos los coronavirus y los VIH son transform, se han, transform, han sido transformados completa y rápidamente. Nuestra mente, nuestra información lidera el campo de Chi y el campo de Chi va a través de tu mente y del cuerpo físico y del cuerpo de Chi y actúa en el cuerpo naturalmente. En nuestro campo de Chi Our immune system. Se mejora nuestro sistema inmune. Okay. Bien. La mayoría de las personas están en muy buen estado de Qigong. Mantenemos ese estado y abrimos un poquito los ojos. Sugiero que me sigan para practicar abrir y cerrar en los tres centros energéticos en la meditación de pie, permite que nuestro cuerpo se vuelva fuerte y mejore nuestra vitalidad y nuestra inmunidad rápidamente. Por favor, abran los ojos un poquito y mantengan el estado de Qigong. pies juntos Close your eyes gently. Cerramos <coughs> los ojos gentilmente. Keep your body centered and upright. Mantenemos el cuerpo centrado y erguido. Desde la cabeza a los pies, desde dentro hacia afuera, relajamos todo el cuerpo. El cuerpo se relaja la totalidad del cuerpo cambia a chi. Los principiantes pueden imaginar que el cuerpo cambia en luz o en cielo azul. La cabeza se funde con el cielo azul. Los pies se funden en la tierra. No solo pienses en la tierra física, sino que realmente experimenta que la tierra es de ti, de chi. Conecta tu mente con el más profundo chi de la tierra. El maestro Wei nos enseñó que este chi es una energía especial, no es energía, no es cualquier tipo de energía. El cuerpo se relaja. La mente se expande hacia afuera. Nos mantenemos respetuosos y serenos. Clear and clear. La mente se va volviendo cada vez más clara. Aparence, humble. La apariencia es humilde. Sin sin pensamientos. Expandimos nuestra mente hacia afuera. Se funde con el gran vacío. Relaja la mente. Algunas veces. Nuestros pensamientos se detendrán y estaremos sin pensar en nada. Este estado es un buen estado. Iluminamos todo el cuerpo. Sentimos que todo el cuerpo se ha armonizado con el chin. Sigan mi guía. Separen los pies al ancho de los hombros. Los talones se angulan hacia afuera ligeramente. La posición de pie es la meditación donde los tres centros se fusionan. Las manos en lo profundo de la tierra sostienen el chi más profundo y lo elevan. <coughs> In front of your body. por el frente de nuestro cuerpo Low down the body. bajamos el cuerpo un poquito sitting, but not sentados pero no sentados observe your chi Your body is chi. Observamos nuestro cuerpo de chi, no, your físico, body seems disappeared. Ahora el cuerpo físico sentimos que desaparece, se expande hacia afuera y cambia chi. Abrir. Sí estamos haciendo como nos First, enseñó el our maestro Wei abrir y cerrar en el Tantien <coughs> inferior ahora observamos el cuerpo de Chi body. No pienses que el cuerpo tiene el tamaño de tu cuerpo físico. Meters high. Puedes imaginar que el cuerpo de Chi tiene 100 metros de altura. No imagines que tu cuerpo de Chi tiene 100 metros de altura. Imagina el cuerpo de Chi de 100 metros de altura. Y si lo imaginas así, experimenta que el cuerpo de Chi se funde completamente con el cielo azul. Esto es incluso mejor. Abre. Nos fundimos con el campo de Chi. Nos fundimos con el cielo azul. O podemos experimentar que nos fundimos con el gran vacío. El Tan tien inferior es el centro de nuestro cuerpo de Chi, de Hun Yuan Chi. Cerra. Re qi. The Dan Tian. Reunimos Chi hacia el Tan Tien inferior. En nuestro estado, lo mejor es fundirnos con el gran vacío completamente. Así la conciencia pura puede reunir el Chi puro universal en el interior del Tan Tien inferior. Reunimos Chi en el Tan Tien inferior desde todas las direcciones. Imaginamos que no hay piel, no hay músculos, no hay huesos, no hay órganos internos. Solo hay chi. Así que el chi se reúne en el tantien inferior de forma muy fácil, sin ningún tipo de bloqueos. Y si tienes alguna enfermedad en alguna parte del cuerpo, no prestes demasiada atención. Piensa que todo es vacío. Así que el chi entra con mucha facilidad a ese lugar y muy rápidamente, y tú puedes obtener mejores efectos de curación y juntar más chi. No preste demasiada atención a la enfermedad, Yes, somebody, Pay more attention to your chi. presta mucho más atención is the secret a el chi a tu chi healing. ese es el secreto de la curación o de la sanación Abrir. Observa el chi. Observa cómo la mente pura se funde con el gran vacío. Cerra no. Reunimos chi hacia el tantien inferior. somebody incluso aunque algunas personas no puedan sentir cómo se reúne el chi en el tantien inferior, de todos modos el chi se reúne en todo el cuerpo de chi naturalmente. El maestro Wei está dando esta información y el cambio en el chi se está dando como sucedió con la mano derecha, que se volvió más grande que la izquierda. Ese es el gran poder de nuestro campo de it. Confía, cree en ello. Cree y confía en ello. No pierdes nada. No si no crees si no confías, obtendrás menos efectos. Entonces, ¿cómo está tu confianza? El chi en el tantien inferior es abundante. El chi es abundante. El chi es abundante. El chi y la sangre fluyen bien y suavemente. Todas las enfermedades desaparecieron. Todas las funciones están mejor. Open. Abrir. La mente, La mente pura se funde con el universo puro. La con el gran vacío que está lleno de Hong Yuan Chi original. Experimentamos el gran vacío, vacío más no vacío. Lo... Cerrar. Gather chi to lo Reunimos chi hacia lo el tantien inferior. El chi es abundante en el tantien inferior. Chi el chi es abundante. El chi es abundante. El chi del tantien inferior determina nuestra vitalidad y nuestra inmunidad. Cuando tú reúnes más chi en el interior, tu nivel de salud mejora. Okay. Your Hold a chi ball in front of your chest. Bien elevamos las manos y la bola de chi frente al pecho. Open and close. Abrimos y cerramos en el tantien medio. Abrir. Sentimos la totalidad del universo, no solo frente al cuerpo. El maestro Wayne nos enseñó que el gran vacío es una completud que abarca adelante, left, atrás, right, izquierda, right, derecha, right. arriba y abajo. Es una integridad, una completud. From the dantian, Desde el Tantien medio uh, se abre... Inside of your chest. Desde el interior del pecho. Pero en este momento no pensamos en el pecho a nivel físico. Imaginamos que el pecho ha cambiado a chi vacío. Los principiantes pueden imaginar que se ha transformado en luz o que se transforma en cielo azul. Empty, but not empty. Vacío, mas no vacío. Abierto. Reunimos chi hacia el centro. El Tanti en medio es otro centro en el cuerpo de Chi, muy importante. Abrir. No. The pure Nos fundimos con el universo puro. Relajamos, Relajamos nuestra mente. Observamos el vasto vacío. A vasto vacío. Empty, but not empty. Ese vasto vacío es vacío, mas no es vacío Cerra. reunimos chi hacia el tantien medio tantien el chi es abundante en el tantí en medio. El chi y la sangre fluyen bien. Todas las enfermedades desaparecen, todas las funciones están mejor. En el interior el espacio se ha vuelto brillante, vacío. Todos los problemas se han limpiado completamente. se han transformado todos los problemas en la vida cotidiana nos imaginamos muy felices pacíficos muy puros claros muy tranquilos, en un estado de conciencia muy puro, claro y tranquilo. En este momento sentimos que tenemos una nueva vida. Reunimos Chi hacia el Tantien Long Medio. Y ahora, vamos a, conect, a usar nuestra mente para conectar el Tantien Inferior con el Tantien Medio. El interior de cada uno se conecta. conecta. Usamos nuestra mente para conectar el Tantien medio y el Tantien inferior. El Chi del Tantien inferior y el Tantien medio forman una gran bola de Chi. Now raise your head in front of your Ahora elevamos head. las manos frente a la cabeza. Palms each other. Las manos enfrentadas. Really, but not really touch. Casi tocándose, They pero sin open tocarse. And close Vamos a hacer abrir y cerrar. With our con nuestro tan superior en el centro de la cabeza. siente como el chi se va volviendo cada vez más claro brillante y cada vez más claro se concentra nuestra mente se concentra y usamos nuestra mente para observar el centro de la cabeza usamos nuestra mente para observar el centro y escuchar el centro de nuestra cabeza, la punta de la lengua, toca el, palador, el paladar interno. Imaginamos que la punta de la lengua touch the of your head. parece tocar el centro de la cabeza. Close. Cerrar. Pay more attention to the center of your head. Prestamos más atención al centro de la cabeza. Sometimes we name it Palace. Y al mismo tiempo sentimos Be el palacio Shenshi. Se siente muy tranquilo. Muy brillante. Look inside. Observa el interior. Escucha el interior. Tocamos el interior. Observamos el interior. Concentramos nuestra mente. En el palacio Shenshi, Open. la mente pura, la conciencia pura, se funde con el gran vacío. lo será abre reunimos chi el más puro chi Atraemos el junyo en chi hacia el Yi yuan Yuan ti, en el centro. El centro del Yi yuan Yuan ti en el centro de la cabeza. Despacio bajamos el chi. Pasamos el pecho hasta el frente del abdomen y conectamos con el tantien inferior. Usamos nuestra mente pura para observar el tantien inferior. Body, body, Muchas personas en este momento pueden sentir que el cuerpo físico está tibio, cálido. Some people are or warm between your kidney Algunas personas sienten que esa tibieza está entre los riñones o dentro del tantien inferior. Is the good, is the good feeling es un, una the sensación practice. muy agradable en la práctica. Si tú te agree, sientes, I suggest un poquito de cansancio. Standing posture. No tengas temor. Mantén la postura de pie. Chi the cable in our body. El chi va a través de todo el cuerpo. Me y nos mantenemos en esta posición al menos media hora. Sugiero que mantengan esta postura media hora. Treinta minutos. Mantener esta práctica más de 30 minutos nos permite conseguir más efectos. Para tener, para tener más efectos necesitamos más práctica. El tandín inferior abre. Paramos para culminar nuestra práctica, reunimos el chi en el Tantien inferior desde todas las direcciones, elevamos pai hui, elevamos el cuerpo, cerramos los pies parados en el chi atraemos el chi al interior al interior del tan tien inferior el whole body chi inside. nutrimos el chi en el interior de todo el cuerpo el Maestro Wei y yo damos buena información. Todos en nuestro campo de Chi en este momento siguen nuestra guía. Todos damos buena información juntos. El Chi es abundante. El Chi es abundante. El Chi y la sangre fluyen bien y suavemente. Todas las enfermedades desaparecieron. Todas las enfermedades desaparecen. Todas las funciones están mejor. Todo tipo de virus, el VIH, están completamente limpios. Se transforma cualquier cosa mala en buena. Se transforma todo lo malo en bueno, en normal. Damos buena información a, nosotros, a los otros, todos en nuestro campo de chi, The body very healthy, Tienen un cuerpo no muy saludable, bien, fuerte, bello, lleno de vitalidad y alta inmunidad. Huan Yuan Qi, en nuestro strong fuerte y fuerte, puede cambiar nuestra vida. El Junyuan Chi, nuestro poderoso campo de Chi, puede cambiar nuestro cuerpo y nuestra vida. Usamos nuestra mente para conectar con nuestro campo de conciencia, con nuestro campo de Chi. Enviamos buena información a nuestra familia el campo de Chiva a través de nuestra casa, nuestro hogar, nuestra habitación, todo lo que hay alrededor de ti. Enviamos buena información a nuestros amigos. Throughout their body, el their chi va heart, a través de sus cuerpos, de sus casas, everything. a través de todo. Yes, everybody in our chi todos en nuestro campo chi, de chi truth, love. Just like teaching, tienen teaching. amor verdadero, como truth, el maestro Wei, Universal. Estamos llenos de amor universal. Cuando sentimos ese amor universal, nuestro corazón se abre y nuestra mente es capaz de reunir más chipuro del universo. Y la salud se vuelve cada vez más y más fuerte. Bien, separamos las manos a los lados, mantenemos este estado de Qigong, no abrimos los ojos, Maestro Wei, que todo el mundo continúe experimentando esta información en su cuerpo...